tema, eh, este fin de semana, muchos operativos eh, con el tema de autoridades de salud pública y la Policía Nacional se lanzaron varios negocios que estaban violando los protocolos de salud pública con el tema de distanciamiento, horario, etcétera, etcétera. Eh, uno de los casos más sonados el fin de semana fue una boda que se llevó a cabo en Altavista, y amigo de muchos años. Eh, también el propietario de Joselito, me parece, de Automayella. Joselito Mayella. Sí, Joselito Mayella, al cual también lo conocemos, es nuestro amigo, pero es lamentable lo que sucedió. ¿Por qué? Porque, dice un refrán, Guerra no mata soldados. Sí. Eh, estuve eh, escuchando a nuestro hermano amigo Willy Rodríguez de la Z y a sus compañeros hablar sobre este tema. Algunos dijeron que era algo eh, directo y personal con, con, con Joselito Automayella. Y no es así. A ellos se le habló, las, incluso la boda se hizo en el área del parque donde están los helicópteros, el, el puerto se dice en términos de aviación. Se hizo ahí una boda, ya tú sabes, de Pampanosa, pero con todos los sí. protocolos. Estaba presente eh, eh, personal de salud pública tomando en cuenta el tema del de distanciamiento, que todo el mundo tuviera su, su mascarilla, ese, la cantidad de personas, todo bien. ¿Qué pasa? Que ya a las 6.30 de la tarde las autoridades de salud pública le dicen tenemos que marcharnos porque el, el compromiso de nosotros hasta las 6.30. En eso llega un, el coronel de la vega, que no tengo el nombre ahora mismo, y se acerca a Mayella, y vemos las imágenes, ya cuando iban eh, tra trasladando a, a las diferentes eh, personas que fueron arrestadas, se lo llevan a todo ¿eh? entonces le dice el coronel, mira, tienen que terminar a las 7 y seguir mañana domingo, eso fue el sábado, eso fue el sábado, el mismo dueño del restaurante, Frank Liriano, le dice, mira, eh, la actividad, recuerda que hasta las 7, Van a tener problemas. Bueno, pues yo atento a ellos, siguieron su rumba y la orquesta ahí fue que llegó y subió una orquesta que había que iba a tocar, que no tocó, ¿eh? Porque había un urbano que sí tocó de, adelante. Entonces, ahí llegó la policía, irrumpió el evento y se lo llevó a todos y todas detenidos. Hay una confusión porque realmente yo no conozco la novia ni la hija, y hay unas jóvenes que parecen, una de ellas que está vestida de novia, no sé, no puedo confirmar sí. si es realmente la hija de Joselito Mayella o es una de las invitadas, porque hay una confusión que dicen que fue la esposa o la madre de la novia que se la llevaron detenida, pero la novia no. Independientemente Veloz, amigos televidentes, independientemente que sea Joselito Mayella, que sea mi hermano de altavista Franklin, que sea quien sea la ley es para todo la ley es para todo lamentablemente la ley es para todo así que yo le anoto un punto al coronel de la policía nacional de la provincia olímpica y culta de la vega y a los policías que fueron allí, que fueron decentemente y hablaron para que terminaran el evento y lo continuaran al otro día, porque ya eran las 7 de la noche. Ah, no, pero la orquesta no, que va a tocar la orquesta. Ahí, es ahí la consecuencia. Entonces, yo lo veo bien. Ahí le dio un tapabocas, ese coronel, a muchos que solamente dice que, que a los pobres, que a los sitios de los pobres que se están tirando. Déjenme decirle que Altavista es uno de los restaurantes de como el nombre lo dice, alta, ¿eh? más, de más prestigio. Y hay que decir que el dueño no, el evento no fue en altavista per se, fueron no. en las instalaciones, eh, rentaron el helipuerto y Franklin Liriano le dijo, mira, es hasta las 7 el evento, es hasta las 7 el evento, porque en altavista se respetan los protocolos. Pero lamentablemente, José Mayella, que yo soy esto, que no hay problema. Parán. A beber trancado. Veloz. ¿A usted le invitan a esa boda? No, y a ti. Tú sabes que por poco yo iba a estar ahí. No en la boda, sí, sino en el me, Sí, me dijiste, en sí, el restaurante. Porque mi hermano Willy Rodríguez eh, estuvimos junto el sábado, en el gobierno del sábado de la Z101, y él me invitó. Porque después que salió, me dijo, yo voy para allá, para el cibao Roberto, eh, vamos a ver si nos juntamos en Altavista, eh, para una, algo que queramos, queremos hacer eh, a principios de año, aquí en San Francisco con el gobierno del sábado. Entonces, eh, yo les estaba viendo hay problema, pero llegué un poco cansado, eh, la mujer me estaba esperando, y ahí me fui, me quedé en mi casa tranquilo. Pero por poco cojo para Altavista y, claro, yo no iba a estar en la boda, pero iba a ver el espectáculo de hecho cuando sí. yo la ve no iba a ver nada porque Willy me dijo que se retiró antes de las 7 porque Willy también pero, a, no, sí, Willy igual. habló y dijo miren eh, tienen que, porque cuando fue el coronel Willy estaba ahí lo escuché esta mañana cuando él lo dijo en la Z que, eh, que, que el coronel fue y le habló y le dijo mira esto y esto entonces Willy se fue creyendo que la fiesta iba a terminar ah no, pues ellos, sí. ellos querían subir la orquesta a esa hora, a las 7 de la noche con la policía ahí no burla, así wow, no Totalmente Bien preso Que me cuse mis manos Joselito eh, Mayella Bueno que de hecho ahí lo detuvieron Hace dos meses Aproximadamente El espectáculo que hizo ¿No, no viste el video? Sí, sí Un yo, poquito no, Lo traguerado. tenemos ahí el video ¿Lo tenemos ahí? No Ok no, Pero no, que no lo eh, Señores entiendo. Es que Es que Es que Tenemos que empezar por casa Por sí. casa a ah, que a mí no me han detenido Ahora, yo salgo si tengo que salir a un trabajo, una reunión de trabajo, yo salgo como prensa a, al aeropuerto que he tenido que de noche, que viajar, pero yo no ando en fiesta, yo no, yo no estoy en una fiesta metido de que, no, ¿qué es eso? Tenemos que también de, de, de tener un poquito de conciencia, no podemos mandar como los locos, como los chivos sin ley, así no, así no. ¿eh? Miren, vamos a nuestra última pausa, señor director, luego de la última pausa, venimos con la parte final. Pero eh, me, no me dijiste si era la novia o no, y el video. Bueno, para mí es la novia. Vamos ¿Va a poner el video para verlo bien. Sí. Para que ustedes vean que los ricos también lloran. Señora, ahora es fuerte. Dime, pero, pero hay mucha gente video, casándose, señora, casándose en la pandemia. ¿Eh? Hay mucha gente casándose en pandemia. Sí, increíble, increíble, <risa> señor... Eh, eh, eh, Eri, ayúdame ahí, a ver si me escucha el señor director. Me ponga el video. Ahí está. Mire. Que los ricos también lloran. Mírenlo ahí. Vamos a dejarlo rodar, señor director. Ruede el video. La la boda. La boda. Que la contestación de Más sobre la boda, mírenlo. Bendiciones. No me lo cuides. Más sobre la boda. persecución, mi gente, más sobre los detenidos de la boda eh, que fue realizada en un restaurante aquí de la ciudad de La Vega, eh, y estamos en espera de la salida de los detenidos en esta noche. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo detenidos, Mírenlo ahí. Mírenlo más detenido de la noche Más detenido de la noche Estamos en espera de más detenidos de la noche ¿Tú lo estás contando? Más detenidos de la noche Bien Tengo una tremenda persecución desde la ciudad de La Vega, donde eh, han parado una boda, mírenlo ahí, miren los detenidos de la noche, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Esos son todos los detenidos de la noche, mi gente, en una tremenda persecución con Papito Forever, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mi gente, mírenlo ahí, eh. En vivo, persecución con Papito Forever. Tira, más detenido de la noche. Mírenlo ahí, más detenido de la noche de la boda que fue suspendida por las autoridades por el, el respeto a lo que es el toque de queda y también las aglomeraciones de personas en una tremenda persecución con Papito Forever. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Bueno, gracias a Papito Forever de La Vega Veloz Pero ahí van gente con Parece que ellos trataban en la, en la hora loca Gente con gorrito y todo eso Ahora es sí. fuerte, tú en el salón Date ese flow Rentar un vestido de Evaluna, renta el dress, para amanecer presa, ¿eh? Ojalá sí. que eso sirva, sí, esas imágenes, por eso la pasamos. Un trauma de boda. No lo pasamos ni que para, ¿verdad?, menospreciar ni para ridiculizar a ninguna persona, lo estamos pasando para que otros se vean en ese espejo, para que otros se vean en ese espejo y lo piensen dos veces antes de violar el toque de queda. Muy bien hecho por las autoridades. Ojalá yo hubiese estado ahí y me lleven también, ¿eh?, eso es así, porque esto o lo respetamos o lo respetamos. A la autoridad hay que respetarla, tanto de salud pública como la policía porque están haciendo su trabajo. Usted, nosotros somos los rastreros que estamos eh, rompiendo los protocolos, sin usar mascarilla, haciendo fiesta, mente a nada. ¿eh? Entonces, muy bien por las autoridades, excelente, excelente. Vamos a la pausa, veloz, vamos a la pausa, señor director.